los ángeles no eran seres temibles, sino de apariencia humana. En la Biblia, los querubines que acompañan a Dios en el libro de Ezequiel no son ángeles, sino seres celestiales. Como tales, son descritos como una quimera con cuatro alas, dos extendidas y dos cubriendo el cuerpo. Además, presenta cuatro cabezas en cuatro direcciones distintas, humana arriba, de león a la derecha, de buey a la izquierda y de águila abajo. En el mismo libro, se repite la descripción diciendo cara de querubín en vez de buey. Incluso en el segundo libro de crónicas se describe a unos querubines con forma de niños. Por su función protectora y portadora del trono divino, estos seres habrían partido de criaturas protectoras como las esfinges egipcias o el lamasu mesopotámico.